Sabemos muy bien que ciertas personalidades como lo son los presidentes de las distintas naciones suelen estar en la mira de agrupaciones de terror o simplemente de haters o fanáticos que están deseosos de provocarles algún daño o hasta incluso asesinarlos. Es por eso que cada uno de los mandatarios del mundo no solo tiene un equipo de seguridad de élite a su disposición, sino que también posee un convoy completo de vehículos tanto terrestres como aéreos, diseñados específicamente para cuidar su integridad y mantenerlos seguros a donde sea que vayan. De este modo, examinaremos en detalle el funcionamiento de un convoy presidencial. Para realizar este exhaustivo análisis, nos enfocaremos en la caravana que protege al presidente de los Estados Unidos, ya que no solo es de la que se tiene más información, sino que también es una de las naciones que más dinero invierte en la integridad de su líder. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer cómo funciona un convoy presidencial. Lo primero que debemos dejar en claro es ¿a qué se le llama convoy o caravana? Se utilizan estos términos para definir al conjunto de múltiples vehículos que transportan y protegen a una personalidad o celebridad de altísimo perfil. Estas procesiones suelen estar compuestas por entre 40 y 50 vehículos cuando se traslada a un mandatario, mientras que un convoy no presidencial tan solo utiliza entre 4 u 8 vehículos. Al realizar su trayecto, lo hacen a una gran velocidad y bajo ningún concepto realizan paradas ni detenciones. Esta medida también cabe para sus arribos y sus partidas. El motor jamás debe estar apagado. Generalmente, las caravanas suelen estar comprendidas por secciones que, si bien pueden variar según lo precise cada convoy en particular, generalmente siguen el mismo patrón. En esta ocasión nos enfocaremos en el convoy presidencial de Estados Unidos, que nos permitirá no solo comprender con precisión cada elemento, sino también verlo ejemplificado. El país de los 50 estados otorga una gran cantidad de su presupuesto a la seguridad presidencial, ya que le ha tocado sufrir distintas amenazas contra sus líderes durante su historia. Imposible olvidar en el año 1963 el asesinato del presidente John F. Kennedy, quien iba a bordo de una limusina descapotable. Desde ese momento, las autoridades estadounidenses aumentaron notoriamente las medidas de seguridad y jamás se volvió a ver un vehículo presidencial sin techo. Lejos de eso, cada vehículo donde se sentarían los siguientes mandatarios de Estados Unidos serían ni más ni menos que auténticos búnkeres. Pero eso lo veremos más adelante. Si eres observador, en los videos que has visto del convoy seguramente habrás notado que la disposición de los automóviles no es aleatoria y que la procesión está compuesta por diferentes clases de vehículos. Primero, casi siempre podemos ver motocicletas o patrullas policiales, que son conocidas en el lenguaje de convoy como sweepers, cuya traducción más exacta sería como barredores. Estos continuamente tienen encendidas sus luces intermitentes y sus sirenas, con el fin de mantener la carretera despejada para procurar que el convoy pueda trasladarse a una velocidad constante, liberado de tráfico y demás obstrucciones. Pero si miras de frente hacia la caravana, el primer automóvil que verás es el llamado Route Car. Se trata del coche punta y es el encargado de asegurar que la ruta por la que se trasladará al convoy del presidente esté libre de obstáculos. Siempre lo encontrarás varios metros más adelantado que los demás vehículos, ya que si el conductor del Route Car considera que no es aconsejable continuar por el camino elegido, él será quien notifique sobre la decisión de elegir una ruta alternativa. Detrás de los sweepers y el root car encontraremos el coche líder o principal. Su nombre parecería ser el que lleva al presidente, pero no. Esta infaltable pieza de la caravana presidencial es nada más que el cerebro operativo. Los vehículos recientemente mencionados serán los ojos del coche líder, quien será la guía principal y quien tenga la última palabra sobre las decisiones acerca del traslado del mandatario. Además de que en caso de un ataque también servirían para proteger a toda costa la limusina presidencial. Ahora sí, detrás del coche líder se encuentra el llamado Stagecoach o Spur, términos clave utilizados por el servicio secreto para referirse a la limusina presidencial. Es normal verla justo en la mitad de los vehículos que integran el convoy, y particularmente la que utiliza Estados Unidos es apodada bajo el seudónimo de La Bestia. En este vehículo es donde se aloja la estrella del convoy, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, quien puede estar acompañado por su familia. Como te imaginarás, su seguridad es extrema. Se trata de un automóvil de última generación adquirido por la administración de Barack Obama. De este modo, la totalidad de la bestia está absolutamente blindada. Cada maldito centímetro del vehículo es impenetrable. A su vez, dispone de neumáticos de carrera plana, también conocidos como a prueba de balas, con el fin de que el automóvil se pueda trasladar aún si las llantas fueron desinfladas. Las capacidades de defensa de la bestia incluyen sistemas de visión nocturna o conducción por infrarrojos, una cabina sellada con un suministro de aire independiente capaz de soportar un ataque nuclear, biológico o químico, e incluso un suministro del tipo de sangre del presidente. Resulta fundamental que sepas que el convoy estadounidense dispone de varios ejemplares idénticos de la bestia que actúan como señuelo y permiten que no se sepa con exactitud cuál es el vehículo que resguarda al presidente. De esta forma le dificultan notoriamente a los probables atacantes sus posibilidades de atacar al presidente con éxito. Ahora bien, si quieres conocer más información mucho más detallada sobre la bestia, no dudes en dar clic al video que te dejo en la descripción. Continuando con la composición de la caravana, detrás de la limusina presidencial encontramos una fila de subs y camionetas blindadas, usualmente Chevrolet Suburban de color negro, pertenecientes al servicio secreto. En total son unas seis y cada una tiene su función en particular. Por un lado tenemos el vehículo de contramedidas electrónicas, cuyo nombre en código es Watchtower. Esta unidad cuenta con grandes antenas verticales y cúpulas en la columna vertebral. Su objetivo es bloquear las comunicaciones y los diferentes dispositivos de detonación remota, la detección de proyectiles guiados y la detección de aeronaves no tripuladas mejor conocidas como drones. Por otra parte, el Watchtower tiene la exclusiva funcionalidad de proporcionar advertencias láser y con radar. Ante la detección de un posible ataque, puede desplegar humos infrarrojos e interferencias dirigidas capaces de interrumpir la amenaza en cuestión. También podemos hallar un vehículo a cargo de la división de inteligencia, apodado ID Car, el cual se comunica con las unidades de vigilancia y control, la policía local y otras fuentes de inteligencia sobre posibles amenazas u obstáculos en la ruta de la comitiva. Y también hay otro sub dedicado específicamente a la seguridad presidencial, denominado Halfback el cual representa la primera línea de respaldo del presidente. Esto significa que, ante cualquier posible peligro, su equipo está entrenado para realizar un conjunto de tácticas de conducción defensiva y protección VIP. A su vez, en todos los traslados, el halfback dispone de agentes del servicio secreto bien armados para la ocasión. En muchos casos también hay automóviles de apoyo que se encargan de trasladar personal de alta envergadura como lo son miembros del gabinete presidencial, su equipo de seguridad y el médico del presidente. Además, cerca de estos vehículos se encuentra el vehículo de control, el cual transporta un militar de alto nivel que asistiría al comandante en jefe durante un incidente militar importante, dando orientación operativa para activar el temido maletín nuclear. Por detrás de los vehículos de control y de apoyo se posiciona el equipo de contraataque del servicio secreto. Estos vehículos también suelen ser suburbans negros o todoterreno grandes con luces policiales, railes y estribos para el transporte externo de los agentes. Siempre tienen las puertas traseras entreabiertas con un comando fuertemente armado y blindado en la parte trasera. Los miembros del equipo de contrasalto del Servicio Secreto, conocido como CAT, son seleccionados entre una pequeña fracción de los que se presentan. Llevan armas de última generación, incluidos rifles de asalto, gafas de visión nocturna, flashbangs y granadas de conmoción y, a veces, un pesado chaleco antibalas. El CAT es la unidad de acción directa que contraataca rápidamente si el convoy sufre una emboscada o establece una barrera defensiva si el convoy está a punto de ser atacado. Mientras tanto, el destacamento de seguridad trabajaría para evacuar rápidamente al Presidente. Acompañado a esta sección encontraremos un camión negro denominado como Hazmat, el cual lleva equipos de comunicación satelitales y sensores y tiene la responsabilidad de detectar amenazas de armas nucleares, químicas y biológicas. También funciona como vehículo de almacenamiento, transportando suministros y otras capacidades clasificadas. Por detrás del hazmat visualizaremos el vehículo de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca, nombre en clave Roadrunner. Este es uno de los vehículos más llamativos de la comitiva. Se trata de un suburban que alberga un conjunto de comunicaciones por satélite y coloca una granja de antenas a lo largo de su techo. Este mantiene al presidente y a los funcionarios de la Casa Blanca conectados de forma segura con el mundo, proporcionando comunicaciones cifradas de voz, internet y video a través de las constelaciones de satélites de comunicaciones reforzados del Pentágono. Este vehículo también puede encargarse de las comunicaciones para la liberación de armas nucleares. Por último y no menos importante, escoltados por motocicletas hallaremos vehículos periféricos, como las furgonetas de la prensa de la Casa Blanca y una ambulancia para tratar las lesiones que puedan producirse tras un ataque, un accidente o un acontecimiento biológico inesperado. Este recurso está reservado principalmente para el presidente. Por otro lado, es importante aclarar que dicha caravana es utilizada para traslados de una duración de 30 a 40 minutos. De lo contrario, para trayectos nacionales, el presidente estadounidense utiliza el majestuoso helicóptero Marine One. Cuando el presidente viaja al extranjero a lugares especialmente peligrosos con carreteras de dudoso estado, los suburbans blindados pueden constituir casi todo el convoy. Este fue el caso de Irak, donde se utilizaron zombies blindados como sweepers. Los aparatos fijados en la parte superior de los suburbans son antenas para el equipo de interferencia de IEDs. Ahora bien, seguramente te estés preguntando, ¿cómo traslada a Estados Unidos esta enorme infraestructura cuando deben viajar al extranjero? Bueno, la respuesta te asombrará. Un avión de carga especial C-17 del servicio secreto o un modelo C-5 Galaxy transportan a la bestia junto a un numeroso grupo de vehículos a lo largo del mundo. Pero no solo traslada vehículos terrestres, sino que también guarda un espacio para incluir algunos helicópteros presidenciales, como lo son el Marine One o el BH-60N Black Hawk. No obstante, esto tiene un costo bastante elevado, y cada vez que dicho avión sobrevuela los cielos, las autoridades del país norteamericano deben abonar la módica suma de 200 millones de dólares. Como hemos dicho al comienzo, el convoy de Estados Unidos es el ejemplo ideal para explicar el funcionamiento de una caravana presidencial, pero no es el único país que protege a su máxima autoridad durante los traslados. La caravana que transporta en Reino Unido a la Reina Isabel es una limusina Bentley escoltada por vehículos del Escuadrón de Protección de la Realeza junto a una escolta de motocicletas de la policía local. Por su parte, la República Popular de China protege a su líder Xi Jinping en el lujoso vehículo Hong Ki L-15, que es ni más ni menos que el automóvil más caro y extravagante del país asiático. Y por último, mencionaremos que para sus visitas internacionales, Rusia utiliza una limusina Aurusenat junto con otro tipo de vehículos con funciones similares a la de la caravana estadounidense para transportar y proteger al presidente ruso Vladimir Putin. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.